Hoy vamos a hablar de la Última Cena y no precisamente de la Semana Santa. Hablamos del videoclip que realizó Arturo Arango para la agrupación antioqueña Canecas Boy. Este trabajo participó en la Muestra Universitaria de Audiovisuales en 2008. Hoy en Directores hablaremos de la Última Cena. Hoy estamos con Arturo Arango, estudiante de Comunicación Social del octavo semestre de la Universidad de AFIT. Además, trabaja en el Centro Multimedial en Producciones Audiovisuales y Asistencia. Hola Arturo y bienvenido a Directores. Muchas gracias por invitarme dame esta oportunidad de darnos a conocer y a conocer nuestros productos. Bueno, hace una, unos programas tuvimos a, a Jorge con el documental de Hombres de Cámara y ahora tenemos la oportunidad de presentar un videoclip de Caneco's Boys, que se llama La Última Cena, ¿por qué ese nombre? Bueno, eh, te cuento que de Caneco's Boys no solamente hicimos La Última Cena, sino que también hicimos uno que se llama Drama Base que también lo tenemos, es, pues lo podemos también colgar, eh, yo creo que de hecho ya los pasamos. Eh, yo creo que el nombre, pues, me voy a traer a decir algo porque no tengo con, cer no tengo con cer certeza eh, la razón por la cual le pusieron este nombre. Creo que es por la, por la puesta en escena y eh, la puesta sonora que ellos hacen, en la cual utilizan utensilios de, de, de cocina, utilizan portas, platos, tenedores, cuchillos, vasos. Entonces, ellos quisieron darle ese nombre como por darle a la propuesta sonora un nombre de, de, pues, que tuviera mucha sonoridad. Entonces, me atrevo a decir eso, pero sin, sin estar seguro de que eso sea. Y en esa puesta en escena, que es evidente que hay un trabajo entre todos los, los chicos del grupo y de ustedes, ¿Cómo, fue, ¿Cómo pensaron el escenario, las luces, que es muy oscuro y que solo está enfocado pues, a los utensilios que producen los sonidos? Bueno, eh, en cuanto a eh, lo que me preguntas de la, de la puesta en escena, de la iluminación, lo más importante yo creo que es eh, como la sincronía, como, como la, eh, ese, ese conjunto que tienen ellos como grupo. Yo creo que eso para nosotros fue lo más importante. Ellos nos dieron los elementos, porque ellos están muy bien sincronizados, ellos manejan todo su cuento porque son músicos, ellos manejan muy bien esa, esa parte. Entonces, para nosotros solamente era manejar la parte audiovisual. Entonces, yo creo que fue muy fácil porque se trataba de resaltar los, los elementos que producían sonido. Entonces, nosotros nos enfocamos mucho en el sonido. Yo creo, que, yo creo que para mí, yo lo veo y todavía me gusta verlo, porque la fortaleza que tiene ese video es el sonido que es una de las cosas que a mí me gustaría resaltar, no solamente para nosotros los estudiantes de comunicación social, sino para, pues, para toda la producción cinematográfica colombiana, a veces descuidamos mucho el sonido, entonces creo que en, en la, una de las fortalezas de este, de este trabajo que hicimos fue el sonido, y yo creo que le dedicamos gran parte a, a, ese, a, a trabajar muy bien el sonido y que eso fuera, pues, que fuera muy bien logrado, entonces yo creo que ahí tenemos un buen trabajo en cuanto a la parte de, de sonido, y la iluminación pues eh, la hicimos... Eh, como te decía ahorita, pensando en los utensilios, uh -huh. y hubo cambios de cámaras, pusimos una cámara en este mismo estudio, eso fue aquí mismo, eh, en la parte de arriba, en la parrilla, pusimos una cámara, jugamos con cámaras, eh, cuando eso trabajábamos con Betacam, y pues fue, fue un proceso de edición muy artesanal, porque cuando eso todavía no teníamos el máster de producción, entonces toda, la, produc toda la, la, la postproducción, toda la edición se hizo a varias cámaras, se hizo a, eh, pues se grabó la, la misma secuencia, pero diferentes, eh, con, con la cámara independiente, con un estilo de cine, y luego se hizo el montaje. El montaje fue, fue arduo, fue un trabajo de postproducción durito. explicarnos un poquito cómo, es ese cómo era ese proceso con el Betacam, porque es ahora muy distinto a lo que hacemos. Bueno, eh, estamos hablando que eso fue como en el 2008, creo que fue que hicimos nosotros esa producción para una materia aquí de, de tecnologías audiovisuales, creo que fue que la hicimos. Bueno, eh, en ese entonces grabamos, en, como les decía, en el formato Betacam, que es un formato que todavía existe para Telia que nosotros mandamos programas, todavía los reciben, aunque ya están migrando a formatos digitales. Entonces, nosotros grabamos en un cassette de Betacam, lo hicimos a dos cámaras y, y lo grabamos varias veces, o sea, es, hubo varias repeticiones. Entonces, en cada repetición lo grabamos a dos cámaras y cambiamos las posiciones de las cámaras. Luego, capturamos cada uno de esos cassettes por, por separado en, en las pistas de, del, del software de edición y fuimos combinando, pues combiné que yo hice la edición, combiné los, los, los, los planos que consideraba que tenía más fuerza visual para que hubiera mucha relación entre lo que era el sonido y la imagen. Hay una cosa muy bonita en el, en el videoclip y es el manejo del ritmo, porque no solamente es la sonoridad de los, de los elementos, sino el ritmo con la imagen y el sonido, ¿cómo lograr esa sincronización? Yo creo, que, yo creo que todo parte de, de, lo, de los mismos Canecas yo creo que ellos nos inspiran y, y yo creo que ellos nos dan, nos dan la fuerza para que, para que haya como ese movimiento sonoro, también lo haya en los cortes de, lo, de, de las cámaras, ¿cierto? Entonces jugamos mucho con los con planos, ustedes ven que de pronto de atrás había un monitor de televisión que también jugamos con él, habían planos laterales en los que había desenfoques, entonces era jugar con diferentes... Hay una cosa que me gusta mucho que hizo Leonardo da Vinci, y es... Y es Mirar las, los objetos y las imágenes desde todos los puntos de vista. Yo creo que nosotros nos la jugamos con eso, como jugar con diferentes puntos de vista en, en, ese, en esa puesta en escena. Y yo creo que eso también fue, juega un papel importante en ese en esa, en esa complemento de sonido y video. Con la experiencia que tenés en el trabajo en el Centro Multimedial y como estudiante de comunicación, ¿qué diferencias encontrás a la hora de hacer un corto o un documental Frente a un videoclip. Bueno, les voy a decir una cosa. Hay algo que es muy importante cuando uno hace un producto audiovisual. Hay trabajos audiovisuales que uno hace para una materia, que son por encargo. Cuando uno a veces hace un trabajo que es una cosa que uno siente o que hay, hay, que, hay una empatía con, la, con, con lo que uno está haciendo, yo creo que uno se la soya más. Uh -huh. Y entonces uno le pone, como uno trata de ponerle más, aunque uno dijera, hoy en día lo haría distinto, ¿cierto? Pero pero yo creo que, que lo importante ahí es, que uno lo haga desde su sentimiento, que uno lo sienta y le dé más de lo que quisiera hacerlo solamente como por una materia. Bueno, muchas gracias Arturo. Ahora vamos a ver el videoclip de Canecos Boys y esperamos verlos en la próxima semana. Muchas gracias.